Hola, hola, buenas tardes. todos, aquí estamos comentando un día sobre la taberna Y hoy volvemos a Total War Warhammer en una batalla online contra un ejército de Hemry Vamos con una lista de enanos Más o menos esto está preparado, o la idea es estar preparados para eh, ser capaces de reventarlo todo Vamos a aprovechar y vamos a ubicarnos en esta colina Vale, porque vamos a ir... Con los cañones, ¿vale? Que tienen bastante rango. Y la idea es montar. A eso es. A ver, vamos a meter esto más para arriba. Eso es. Vale, y más o menos hacer aquí un. Uy. Esto un poquito más para adelante. Pero más o menos. La idea es esta Enganchar a quien sea Y explicarle un par de cosas Pero reventarlo De manera que aprovechemos nosotros Nuestros huecos Eso es Este barba larga no, está ubicado aún un... Vale, perfecto, lo vamos a poner aquí Vale, vamos a coger esta primera línea Así en arco Maravilloso nuestro señor aquí. Vale, ahora vamos a meter a todos estos en un grupo. Vamos a meter a nuestros matatroles aquí escondidos. En el Vale. Los giro bombarderos se pueden ocultar aquí. sí hombre. Lo que no sé es si luego irán más lentos. Mete unidades grandes y permite a nuestros ocultarse. Mm, vale Vamos a ponerlo simplemente aquí fuera Fuera de la visión Que luego podamos pegar la vuelta TC. Vale, por nuestra parte va, Bueno, vamos a acabar de poner las cosas en listas Perfecto Iniciamos batalla A ver con qué nos sorprende el colega La idea es eso Nosotros aquí arriba Aguantamos la colina Disparamos a lo que venga Y ya está La que te cuento que me lleva ¿Vas a dispararme ya? No. Ok. No tiene arcos, no tiene arcos, no tiene arcos, no tiene arcos. No tiene arcos. Oh, ¿qué es esto? Buitres de Nencaras y de gratis. Oh, no sé qué tendrá por ahí. Oh, ¿vosotros qué hacéis ahí? Vale, vamos a ir avanzando. No vemos nada más. Avanzamos con los trolls Un poquito. Vale, vamos a sacar a nuestra gente de aquí. Es que me parece un malgastado un poco el cañón de Jefe. Vale, vámonos de aquí. Vale, vamos a salir de ahí, vamos a llevarnos por este otro costado y vamos a acercarnos. Él en algún momento entiendo que va a querer disparar. Vale, vamos a ir rotando. Vamos a bajar estos un poco. Vale, estos enanos ya están llegando. Perfecto. Por, yo, por lo que yo quiero entender, él no tiene... ¿Estos son grandes? Sí. Vale, avanzamos un poquito más por este lado. La que te cuento. Toma ahí. ¿Vale? Vale, vale. Está muy bien. La buena pólvora, gente. Vale. Vale, ok. Vamos a ir ubicándonos un poquito mejor. No me, puede, no me puede atacar con nada No me puede atacar con nada No me puede atacar con nada Vengo a reventarte, chato Un saludo para toda tu gente Venga, ahí La que te cuento Venga, a tu casa Let's go Vale, vamos a cargar con esta gente Vamos a acercarnos para allá No, no, vamos a mantenernos ocultos Vamos a mantenernos ocultos Vamos a mantenernos ocultos eso va a ser nuestra mejor ventaja Vale Vamos a colocarnos de nuevo Vale, un poquito más Vamos a traernos aquí a nuestro señor Vale, perfecto ¿Qué ha pasado? Oh, wow, wow, wow! Aquí estaba el otro grupo oculto Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha caballería vale, ese iba a ser nuestro problema ese iba a ser nuestro problema Ahí vamos a traernos esto aquí vale, vale, vale, vale Y es que me hace falta mejor gente con ballesta, vale, vamos a retrasarnos un poco, uy vale, aquí estamos bien venga ir a reventar aquello uh. Vale, no, no. Si no quieren pelear, no nos peleamos. esto es así de fácil. ¡Opa! Cuidado. Vale, aquí vamos a tener que parar mucho. ¡No! Vale, ok. Me ha reventado el cañón. Un poquito de apoyo. Vale, nuestro señor, su señor está por ahí. Vale, vamos a entrar aquí. Es que con esto poco hacemos por aquí, ¿eh? Vamos a venir, vamos a bombardear ricamente lo que se pueda. Y ya está. Vale, recuperamos, cargamos por aquí esta zona centro la vamos a tener un poco complicada pero la idea es venir y recuperarlo todo oh oh oh, oh salir ahí salir ahí vale nos vamos a liquidar esta unidad y vamos a ir buscando Literalmente sus unidades de morrayita. Vale. Eh, ¿Podemos o no podemos? ¿Qué tal va esto? Oh, bien, aquí hemos colapsado súper bien contra su. Contra su héroe. Vale, vamos a meterle aquí en medio. O pues si no quieres pegarte, no nos vamos a pegar, tú no te preocupes. Buah, pero claro, ya me han he para atrás todos mis atronadores. Estos están inhabilitados, daño sufrido, han reventado los cañones. Mm. Venga, esos es manzatrolls es que llegan tarde. Vale, si recuperamos gente vamos a redestinarlos. A sitios donde merecen estar, vale vosotros aquí, a ver si podemos enganchar estos vale, que tenemos atronadores nuevos, venga perfecto, pues a reventar ahí la zona, claro que sí vale, vale, nuestro señor ¿dónde está? aquí luchando en medio bien venga, la que te cuento si, si, si te quieres pelear, nos peleamos, pero si no no me huyas aquí, es cuerpo a cuerpo, chico Venga, vale, vale, vale, está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien Podemos colapsar aquí más vastamente Venga, daño ahí, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ese rey funerario se muere, ese rey funerario se muere Vale, ahí estamos muy bien Nuestros de hierro están ahí haciendo daño, perfecto Nosotros subimos con algunos Aquí, Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí ese señor se muere, ese señor se muere, ese señor se muere Vale, esta de ¿por qué no está metiendo daños aquí? Esta, ¿por qué no está metiendo daños aquí? ¡Venga! Vamos a ver ahí qué ocurre Nuestro señor, ¿cómo está? Aguantando como un campeón, muy bien Vale, perfecto, ya han caído Ok, estas dos aquí Vale, vale, vale. ¿Qué más tenemos que aguantar? ¿Qué más tenemos que aguantar? ¿Qué más tenemos que aguantar? Ven ahí el bufo del liderazgo. Vale, perfecto. Eh. Caballería mejor, ¿no? Sí, mejor seguir reventando la caballería. Eso sería un detalle. Vale, estos atranoderas están haciendo mucho daño aquí. Me gusta. Vale, vamos a separarnos un poco que decida a ver a por quién quiere ir. Y ya con eso nosotros repartimos estopa. Vale, muy bien, muy bien. Uy, voy, voy, voy, voy, voy, grupo 4. Aquí. aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, aquí estamos haciendo daño. No, no, no, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, nosotros aquí, nuestro señor aquí. Venga ahí. Hemos perdido otra, ¿no? No puede, ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Venga, nos recuperamos y por detrás. Vale, vale, vale, vale. Recuperamos atronadores, me gusta. Vale, todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Vale, esta de girocópicos, ¿dónde la vamos a llevar? Para allá, perfecto. Esta de matatrolls para aquí, vamos, chicos. Vale, nosotros vamos a colapsar aquí. Aquí, esta la vamos a aguantar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ojo, ojo, ojo. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, pues si no te queda munición, amele Vamos, carga. Carga, carga, carga, carga, carga, carga, carga. Venga, vamos, chicos. Y que llegáis. Venga, liderazgo. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Venga, nuestro señor aquí. Estamos bien. Ah, oh, la caballería, eso nos está haciendo un, un sufrir muchísimo. Venga, cargad aquí. Vale, ok, hemos vuelto a recuperar esto. Reventad aquí. Aquí qué tal estamos. Bueno, vale, se aguanta. Me sirve. Vale, girocópteros. Vale, ¿dónde los vamos a llevar? Aquí. ¿Aquí hemos acabado con esta gente? No. Vale. ¿Vosotros que estáis tocados? Para acá. Esto es acabada aquí. Venga, venga, venga. Muy bien esos atronadores. Muy bien esos atronadores. Muy bien esos atronadores. Venga, venga, que lo tenemos ya. Sí, esto ya, está, esto, ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Esto ya está. Me queda lo que nos pueden molestar los las caballerías, pero fuera de eso, nada. Somos superiores, venga, venga, venga, venga, venga, venga. ¿qué más? Venga, vale, vale, vale, que hemos ganado. Vale, que hemos ganado. Es la primera victoria que tengo en Total War Warhammer 2. En. ¿Qué diría yo? ¿15 partidas? ¿O algo así? Estamos empezando poco a poco a coger ritmo, ¿no? Un poquito, ya nos estamos metiendo en faena. Ya, ya estamos entendiendo cómo funcionan las cosas aquí. Muy bien, agradecido a los dioses. La verdad es que hemos trabajado muy bien. Los matatrols han hecho un trabajo brutal. Genial, o sea, me ha encantado. El hecho de ir por el bosque. Claro, a mí ya me olía raro a principio de partida pensar... Uy, no puede ser que solo, solo tenga esto. Que esté metido ahí en esa zona, que no tenga ni arcos, ni... Ni... Faltaba chicha ahí en ese ejército Y claro, nos lo hemos encontrado luego en el bosque Con nuestros matatrolls Claro, se han encontrado cara a cara no, Ellos no han tenido oportunidad de carga Y ahí han empezado a reventar a saco Pero es que luego se han reagrupado con el ejército central Y han entrado cargando por detrás y lo han reventado Lo único, la caballería sí que nos ha puesto todo un poco de patas para arriba Porque nos ha empezado a cargar a los atronadores Que estaban ahí en la... En la fila de atrás, y ya estábamos recibiendo mucho daño, pero en general es que hemos aguantado un montón. Hemos hecho la piña, y bueno, qué hablar qué hablar de los girocópteros, han hecho un trabajo brutal. El, el primer bombardeo, luego han alumnado un poco el, el lanzacráneos, la catapulta. Luego han venido, han estado dándole caña a los gigantes. ¿Dónde está esto, esta gente? Usubati, con algo compuesto, ¿vale? Que son como super gigantes. Que pues, literalmente parecen artillería. O sea, eran unos protazos que flipas. Y los hemos podido bajar fácil. Uno fácil. Los pues hemos podido bajar bien. Y ya, nada. Ha sido más o menos recuperarse, agruparse y en los núcleos que teníamos eh, cerrados de combate, ganar. Porque hemos ganado. Ha estado muy, muy, muy, muy bien Muy bien Nada, llegamos hasta aquí con esta Con esta euforia que teníamos encima Lo dejamos por hoy Recordadlo de siempre, seguidnos en Twitter A los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción Que comentamos un poquito de todo También seguidnos en Twitch Tratamos de abrir streaming cuando se pueda Ahora mismo lo tenemos un poco liado Y estamos viendo a ver de nuevos horarios y demás Pero bueno, ya veremos Y nada, por último recordar